Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes, viernes 13, 13 de mayo, la Virgen de Fátima. Quinto día también de nuestra misión por los barrios, por las veredas. Hoy con la santidad en una persona concreta, la Virgen María, la Mujer Santa. Señor, gracias por esos buenos testimonios, buenos ejemplos que nos das a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros y una forma de estar con nosotros.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 Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por mostrarnos el camino. A veces vemos la santidad como algo tan distante. No, eso es María, ella. Fue el Padre Pío, fue San Juan Bosco, fue San Juan Pablo II. No, la santidad es para usted y para mí. Y usted y yo, querido hermano, estamos llamados a ir al cielo. Lo ha dicho estos días la Palabra. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Dale la mano. No importa cuál sea nuestra historia, nuestro pasado, los pecados graves que hayamos cometido, el Señor nos perdona, el Señor nos recibe. Que María Santísima interceda por nosotros, viviendo a ella y viendo a los santos, también nos motivemos para avanzar, para perseverar. No exista este buen propósito, esta promesa. O seremos santos o morimos en el intento.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 Esté presente con su constante intercesión para hacer que nuestros pueblos caminen por centros de santidad y conversión. Amén. O María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Recuerde, la asamblea familiar en su casa, en su barrio, en su vereda. Un abrazo.